Bueno, vamos a continuar ¿Qué es lo que... en dónde nos quedamos? Simplemente en el camino que la Divina Voluntad hace hacia nosotros O sea, ya habíamos visto cómo nosotros nos vamos dirigiendo hacia la Divina Voluntad Y al mismo tiempo, o sea, cómo la Divina Voluntad empieza a caminar hacia nosotros y lo estamos viendo a través de la creación vamos a continuar con ese tema a mí me parece interesante ver cómo encontramos a Dios en todos lados o sea, no es algo ajeno, no es algo lejano no es algo que digamos que está buscando en algún lado sino que está cerca de nosotros, junto a nosotros nos está envolviendo totalmente por lo tanto, esto de la creación creo que es importante continuar con ello. ¿no? Del libro 28, la lectura 24, dice, hija mía, todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad. ¿Qué es preñado? Embarazada. y esto coincide perfectamente con lo que decía San Pablo que toda la, toda la creación gime con dolores de parte o sea, está hablando de una creación que está embarazada embarazada de qué? de divina voluntad, de Dios y que lo está queriendo sacar a la luz, a dar a la luz que el amor de Dios y la divina voluntad pero no lo puede sacar. Gime con dolores de parto. Lleva miles de años gimiendo de dolores de parto porque no hay personas que lo reciban. O sea, aquí el problema es que no existe quien lo reciba. Y Dice la cual se dejó en ellas no para nosotros, o no teníamos necesidad. Sino por amor de las criaturas. Entonces, toda la creación está preñada de Dios. Vamos a decirlo así, ya más claro. Toda la creación está preñada con Dios. Y no hay forma de que salga, porque no hay quien lo pueda recibir en plenitud. Por eso, San Pablo dice que gime con dolores de su parte. Y aquí simplemente nos aclara y nos corrobora que todo está, en todo está Dios. No todo es Dios, que quede muy claro, no es panteísmo, y esto hay que repetirlo siempre. Pero Dios está en todo, la divina voluntad está en todo para venir a darnos los bienes que ella quiere entonces todas las cosas creadas están preñadas de mi divina voluntad la cual se dejó en ellas no para nosotros que no teníamos necesidad sino por amor de las criaturas, dándose en tantos modos distintos por cuantas cosas creaba ella, o sea la divina voluntad haciéndola de verdadera madre Quería asaltar a las criaturas con tanto amor por cuantas cosas sacaba a la luz del día. Quería darse a cada instante sin interrupción para darse a sordos para formar su vida y extender su reino en cada alma. Por eso tú ves que no hay cosa donde mi fiel no quiera darse. Y se puede decir que cada cosa creada formaba su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina. Interesante lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, todos los atributos de Dios llevan una finalidad que es poner la vida divina en la criatura extender la vida divina en la criatura ¿sí? o sea, ese es el punto final por eso dice, cada cosa creada forma su trono de amor de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina que ese es el reino de Dios en la tierra y ella está como vigilando para ver qué bien puede hacer a sus hijos si le abren el corazón para recibir sus bienes y para conformarse a sus modos divinos. Así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad. Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida más que de más que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. ¿Qué estamos entendiendo? O sea, ¿cuál es el fondo de esto que estoy diciendo hoy? que quiere entenderse cada uno A través de la creación A través de la creación O sea, que cada cosa creada Aparte de que es algo que nos está llamando Que deberíamos de estar eh, Acudiendo a esa llamada Que Dios nos hace a través de todo lo creado Pero el punto es Que no, lo que quiere es comunicarnos su vida entonces cada vez que hacemos uso de algo creado, cada vez que hacemos uso del agua para beber, del agua para lavarnos, del agua para lo que lo usemos, es una llamada que Dios me está haciendo para recibir su vida. Cada vez que cae la lluvia y me y, y moja o me moja o algo, es una llamada que Dios me está haciendo para recibir su vida cada vez que, que hay luz, cada vez que uso algo, cada vez que como, cada vez que respiro, cada vez que un hago uso de lo, de lo creado, que es continuo, por favor, eso, vamos a entenderlo, estamos inmensos dependemos de las cosas creadas, por lo tanto estamos dependiendo de Dios, no de las cosas creadas. A mí me cuesta la atención continua porque se me viene dispersa Pero a mí siempre he visto a Dios y a la naturaleza, entonces me hace mucho sentido porque es la manera de no estar siempre conectado Exacto. Porque en el fondo veo una flor, no sé, un caballo. Es lo que más me ayuda a conectar Mantener la un... atención continua. Y ese es un punto interesante porque casi siempre lo que pensamos es qué difícil es mantener esa atención continua. Y pensamos que debemos estar siempre con el pensamiento eh, de estar en la divina voluntad, de hacerlo por la divina voluntad, de hacerlo por Dios, de ver a, a, a, la, a la divina voluntad en todo, cuando que en realidad estamos inmersos en la divina voluntad, pero no lo sabemos o no lo queremos creer. El que me pasa es... Siempre me he conectado, pero lo que dice usted, cuando uno piensa tanto, está haciendo uso mucho de su voluntad. Así deja es. de ser de corazón. Entonces, como yo tengo eso, y visto en el campo y siempre va a es como la letra va a estar continua todo el tiempo. Porque si no, ¿Sí? en el caso de las personas que viven en la ciudad, Santiago, en la ciudad. En bueno, si pues hay una pregunta por eso en todo lo creado está el problema es, por ejemplo, en la naturaleza, en la creación no hay cambios o sea, ahí está, tal como Dios ha querido manifestarse nosotros hemos hecho cambios en la naturaleza, sí pero, pero no le hemos cambiado la esencia por lo tanto, en todos ser Dios lo único que se ha distorsionado es el ser humano es el único que ya no tiene la esencia de Dios en él. Pero podemos ver a través del ser humano, ver la parte, la parte diferente, la parte del mal. Por favor entendamos, el hombre debe ser conocedor del bien y del mal, para ser igual que Dios. Por lo tanto, ¿en dónde podemos ver el mal? En el no, prójimo, en mí mismo bueno, en, eso me sirve para conocer lo que no debe ser y me voy a tratar de corregir, ahí sí debo estar con la atención continua no tanto en el cómo vivirlo, sino en el cómo hacerlo, vida en mí no sé si me explico, una cosa es comportarme de una manera o vivir la divina voluntad, por ejemplo, en una situación, en, no sé, en una situación difícil laboral, en una situación difícil familiar, pero lo importante es cómo la vivo yo, cómo soy yo con la divina voluntad. Eso es lo que va a modificar mi actitud en cualquier, en cualquier estado. ¿Cuál era la finalidad del árbol de bien y de mal? Es que el árbol, ese árbol es la voluntad del hombre. Es en donde Dios se iba a comunicar, donde Dios estaba puesto en el hombre, porque es la voluntad. El árbol del bien, o sea, nos da a conocer el bien, sí, porque está injertado en él a través de aquel aliento que Dios le infunde al hombre para darle vida el conocimiento del mal porque si la voluntad del hombre le dice a Dios no entonces Dios se retira y conocemos el mal o sea el mal no existe por sí mismo el mal es creado el mal es la ausencia de Dios, del bien y lo único que puede quitar a Dios de un lugar es la voluntad la voluntad del otro entonces, ¿cuál es la finalidad? Era el, como el enchufe de Dios con la criatura. ¿Sí? No sé si... ¿Cómo que más ¿Qué es No, no, no, no, no, entiendo. Pero, ¿cuál, qué, ¿qué le queda? ¿Un poco de... Es una alegoría, es un cuento, es un cuento, pero eso es una parábola, más o menos. Es un cuento que nos da a entender, nos da la realidad de lo que realmente es, pero para que se entienda, lo ponen en figuras. ¿sí? Entonces, el paraíso no es un lugar en la tierra, no es algo, sino es el hombre, es el ser humano el árbol es la voluntad del hombre porque es en donde está el bien y el fruto ¿cuál sería el fruto de la voluntad? los actos entonces el día que te comas el fruto de ese árbol el día que hagas un acto un acto en que no esté unido Dios en ese momento te va a dar el conocimiento del mal. Y el conocimiento del mal es haber quitado a Dios y te vas a quedar como ser humano y nada más. ¿Sí? Es lo mismo que usted no uno dice. Me he alejado de Dios cuando uno comete pecado. Y de fondo uno está. Dios te tiene que alejar. Uno o está sea, en Es como al revés. Claro, él se tiene que retirarse. Es lo mismo que le para en Se retira. Por el uso de la voluntad de uno si sí, nada más que vamos a verlo un poquito más a fondo no es que Dios se retire es que lo estás crucificando adentro de ti no afuera, adentro o sea, los que crucificaron a Jesús no fueron los romanos no fueron los judíos fuimos nosotros los que lo flagelaron fuimos nosotros o sea todos nuestros pecados todos nuestros males todo lo que hemos hecho fuera de Dios es lo que se refleja hace dos mil años como un, como un flagelo ¿sí? pero eso se sigue repitiendo, por favor eso no ha terminado la pasión de Cristo está en acto continuo de hacerse nos cuesta trabajo entenderlo sí, me cuesta mucho trabajo yo no, no entiendo cómo algo que pasó sigue pasando en este momento, como inicio. Que ese es uno de los puntos principales de la Divina Voluntad. Le hemos nombrado un plan de, para medio entenderlo, el plan fantástico, que la Divina Voluntad es la máquina del tiempo. Sí, pero con la Divina Voluntad yo no puedo situar en cualquier momento de la historia, y estoy en ese momento no porque yo me traslade al pasado, sino porque estoy en ese momento que es un continuo presente. A mí me pasó eso en una. una, una yo no lo entendía, yo un día en la playa, y dije yo, la divina voluntad hey, es un eterno presente, pero piensen ustedes, nosotros tenemos todos nuestros recuerdos, y nosotros podemos ir a un recuerdo pasado. Así como que la entendí. Pero es recuerdo. No, pero vamos a entenderla <risa> nomás. Este es yo decía, claro, no es lo mismo. Yo es un recuerdo. Pero a mí esto pasó lo mismo, yo es lo mismo, pero más grande. Es un recuerdo. <risa> pero una manera de decir porque dice cómo está todo en acto? Bueno, yo soy la consecuencia de por esto es importante es un recuerdo ¿por qué no es un presente? porque en este momento usted no está haciendo blu, blu, blu, blu, blu, como niño Sí se entiende? entonces yo puedo verla puedo escuchar su recuerdo ¿Usted puede hacer el, el, el balbuceo de un bebé? Sí, pero dice usted Pero yo no puedo verla como bebé Ni puedo cargarla como bebé Y esa es la divina voluntad La eternidad ¿Qué es la eternidad? Conocimiento, acuérdense de eso La eternidad es conocimiento No es, no es duración Imagínense que esta mesa Este escritorio es la eternidad Aquí está todo todo lo que va a suceder en el tiempo, lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Dios lo tiene todo presente. Si yo entro aquí no voy a encontrar un recuerdo, voy a encontrar el acto que Jesús va con la cruz. Y ahí está sufriendo con la cruz y yo puedo llegar y puedo ayudarlo si yo si, si quiero. Puedo controlarlo, puedo hablar con él en ese momento. Y esto es lo que permite que la redención de Jesús se lleve a cabo a través de todos los siglos. Y eso es lo que está pasando en la hostia. O sea, la forma, la, la, la Eucaristía es la repetición de la vida divina. Es, bueno, no es repetición, es la vida divina. Y la vida divina es sufrimiento. Entonces díganme qué está haciendo Jesús en la hostia. Y su pasión. Porque su pasión empezó en el momento de su concepción y terminó... Perdón, no ha terminado. Es un continuo, continuo sufrir. No es recuerdo. No, que yo lo tengo claro. De mi, de mi limitación pero uh -huh. Exacto Doctor, que no hay que imaginar Más ¿El sexto, no el sexto día no ha terminado O sea, no ha terminado porque el hombre no está completo Doctor, pues, eh, en el caso, por ejemplo, que uno eh, eh, observa el mano. Ahí entraría un poco la reparación. O sea, ¿qué podría ser uno reparar? ¿Y en qué consiste reparar? No sé si estoy... Ah, <risa> <risa> bueno, ¿en qué consiste? El, el punto... Creo que el verlo es fácil. Una de las cosas que tenemos como un velo tremendo es que pensamos que el hombre puede hacer cosas buenas ¿sí? y no tenemos concepto, el concepto claro de lo que es bueno lo que es bueno es Dios lo que es bueno es lo que Dios quiso que yo hiciera que es vivir su vida Jesús es hombre de Dios Él desde el hombre desde el acto del hombre está manifestando el acto divino el acto de Dios el, podríamos decir que la humanidad de Jesús es el vehículo por el cual Dios puede actuar en la tierra, ¿se entiende eso? bueno, entonces eso es lo bueno lo malo es todo aquello todo aquello donde no está Dios concurriendo con el hombre por eso Jesús dice que el querer humano es pecado, si ¿Sí lo han leído, el querer humano es pecado. O sea, ya no habla del pecado como nosotros lo conceptuamos, sino dice el acto humano es pecado. El acto humano donde no está injerto, inserto el acto divino. Por lo tanto, el que es el mal, el comportamiento del hombre el comportamiento del hombre y Jesús tuvo que pagar una muerte de él por cada acto de todos los santos que nosotros nos vemos como la gran ¿cómo diríamos? perfección pero dentro de su perfección no existía el acto divino por lo tanto no le dieron vida a la vida divina en, en sus actos y Jesús tuvo que pagar una muerte por esos actos santos de, de todos los santos. ¿Qué es el mal? El acto humano. Así. Ahora, ¿cómo lo podemos reparar? En la Divina Voluntad tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Jesús. Tomar todos los actos y yo voy a poner un acto de Divina Voluntad en ti por ejemplo, en un respiro, yo respiro y estoy respirando con la... el movimiento sale de la Divina Voluntad, entonces yo lo extiendo con mi intención en el respiro de toda la familia humana para reparar por todos los respiros donde no, es, donde no estuvo actuando el acto divino. Es lo que yo intento pero la Divina Voluntad no intenta, la Divina Voluntad lo hace. Entonces toma mi intención, toma mi acto y lo extiende a toda la humanidad. Estoy reparando el respiro de toda la humanidad. Estoy reparando un paso, los pasos de toda la humanidad, cuando hago lo mismo, todos los pasos que están dirigidos al mal, o sea al pecado, pero aparte estoy reparando los actos buenos, entre comillas que no le dieron vida a la vida divina en esos, en esos pasos y así por el estilo palabras, pensamientos obras todo lo estoy reparando con mi intención y la divina voluntad la, lo vuelve a acción sí, sí. ¿En las 24 horas? mismo lo mismo aprendido tratado de aprender por eso en las, en las 24 horas si vemos lo que Jesús hacía es prácticamente toda su vida sí. ¿Sí? y algo que nos cuesta trabajo entender o sea, ayer decíamos algo que quizá también es conveniente repetir no hay actos intermedios no hay actos intermedios no hay actos, intermedios. No hay actos que ni sea bueno ni sea malo. Porque a veces acostumbramos a decir, yo, yo no soy malo. Yo no mato, no miento, no robo, no, no, no hago nada así. Pero tampoco soy eh, muy acercado a la religión. Pero yo soy bueno, ¿no? yo, yo marcho bien. Eso no existe. Y eso está desde el Evangelio. El que no recoge conmigo es desparrado o sea, claro como, como el agua el que, toma, el que pone las manos en el arado y voltea ese no es digno de mí o sea, el acto bueno siempre es unido con Dios siempre si no me uno con Dios si no pongo a Dios en mi acto ya me salí Es acto malo Sí, se entiende? no hay actos intermedios no hay actos humanos buenos. Y si, si eso si eso se rebate, entonces estamos diciendo mentiroso a Jesús. Cuando Él dice eso del querer humano es pecado, ¿lo creo o no lo creo? Le creo a Jesús, todo lo que hago es pecado. Sí, en eso tiene sentido cuando dice ahí que uno tiene que tener un ojo en lo que está haciendo y un ojo en Dios ¿cierto? Así o sea, es. para estar siempre con, con la mente ¿no? o sea, ¿no? por pero eso no hay limito. que desear ser <risa> <risa> bueno, pero eh, sí ¿Qué? yo le cambiaría un poquito yo le diría que todo lo que usted hace es oración o sea porque a veces por, se nos queda la idea de la oración como la tenemos actualmente voy a rezar, voy a orar bueno, está bien pero la vida en la divina voluntad es oración y es reparación la mejor reparación que existe es vivir en la divina voluntad o sea, mis pasos, mi, la acción de ver mi acción de trabajar, de hablar Estoy reparando si estoy viviendo en la divina voluntad. La reparación es tanto porque yo soy como ser humano y también porque por ejemplo, y incluyendo siempre a toda la familia humana en estos actos, porque yo soy cada vez. Sí. Y durante también también puedo crecer. Es que el sueño es un acto. Estamos respirando, estamos batiendo, nuestro cerebro de alguna manera está trabajando. Todo, todo, todo, todo, todo mi ser está trabajando. Estoy en esa, en esa fase de, de sueño, sí. Pero mi organismo sigue funcionando. Por lo tanto, es un acto de, de la voluntad cuando me salgo? Por... Yo tengo dos niños. Monos, y las sacan eh, riquísimo. Eh, eh, me cuesta tener paciencia. Me cuesta tener paciencia. Uh -huh. Pero a veces me cuesta. Pero cuando me salgo, eh, ¿cómo hago para no servir? bien? ¿Estoy ofreciendo a Dios cuando en el Pues no se salga. no <risa> No, o sea vamos a ¿Qué, ¿qué trabajo nos cuesta? en verdad y, y lo digo honestamente también me cuesta mí muchísimo trabajo entender que, que vivir en la divina voluntad ya no es mi voluntad la que está recibiendo todo lo de buena si yo realmente intercambio mi voluntad entonces bueno, sucede lo que dice Jesús cuando las cosas cuando las cosas externas llegan buscando mi voluntad porque los niños que la tienen fuera de onda están buscando incidir en su voluntad pero si ya está la voluntad divina ahí, entonces la voluntad divina dice ¿a quién busca? ¿a Salvador? no, ya no está aquí a ver, ¿qué traes? ahora las conmigo es un cambio total de de, de actitud cuando Jesús nos dice que vamos a intercambiar temperamento temperamento es vamos a quitar todo lo tuyo y te voy a dar mi temperamento y luego dice mi temperamento son todos mis atributos entonces ¿cómo vamos a actuar? ¿cómo vamos a responder? vamos a responder con el atributo divino no con lo mío Puede ser que lo mío sea sacarme de onda, puede ser que de repente grite y agarre y haga violencia, en fin. Pero esa es mi voluntad. Pero si ya la antepeje a un lado, no la voluntad, sino los atributos de la voluntad, y ahora tengo los, los atributos divinos, ¿con qué voy a responder? Con los atributos divinos. No voy a sacar la, la violencia del vino, porque, bueno, es algo que... Pobre niño. Es que Ese trabajo... ¿Por llamar así ese trabajo hay que estarlo constantemente haciendo? ¿O sea, se hace Perdón que lo diga de esta manera, no es contra usted. Ve lo que nos cuesta trabajo. El, el trabajo inmenso que nos cuesta porque dice ese es un trabajo constante es que ya no es trabajo si, fue, si fuera trabajo sería acción de mi voluntad ¿si ¿Sí se entiende? o sea cuando yo digo me cuesta trabajo es un acto que mi voluntad está haciendo y con esfuerzo con, con mucho mucha atención pero si ya fuera naturaleza en usted, ya no habría problema, ya no le costaría trabajo, ni siquiera lo pensaría. ¿Es un signo que, uno que va, va por un caminito por ahí? Así es, es lo que, lo que ayer decíamos. Pero si ¿cómo sé yo si estoy con Volvemos al punto. Eh, hay señales, ya habíamos hablado de dos que son como las, las iniciales: la paz en cualquier momento, paz. Y la inmutabilidad. O sea, si, inmutabilidad. Si yo me siento en paz, es que tengo a Jesús en mí. Y Él lo dice en el libro 13, ahorita les digo la cita. La paz soy yo. Nadie puede dar la paz más que yo. La paz que el mundo da no es paz. La única paz que, que se puede dar es yo, porque la paz soy yo entonces, ¿qué quiere decir estar en paz? tener a Jesús pero tenerlo no habitando sino como vida ese es el primer pues, este, señal y la segunda es que no importa lo que esté pasando está en la firme convicción que ahí debe estar se está muriendo de cáncer no es una cosa tremenda Ay, ¿por qué me dio a mí? No, no, sino me estoy queriendo morir de cáncer. Ojo con eso. Me estoy queriendo morir de cáncer. Ahorita voy al médico y me dicen, tienes cáncer, ¿y qué pasa? Luego, luego, el, la, el rechazo, el, en fin, toda la, toda la reacción del ser humano. En ese momento en la divina ustedes, no, es, no es, estoy queriendo tener cáncer. aceptando no, no, no, no queriendo una cosa es aceptar y otra cosa es querer yo puedo aceptar yo puedo aceptar cuando acepto la voluntad de Dios ¿Sí? y digo, híjole como en la lucha libre si ¿Sí han visto lucha libre? cuando me hacen manita de puerco ya me doy, me doy, me doy, me doy no hay nada que hacer ya entonces no es resignación no es aceptación es vida, es querer Dios lo quiere Dios lo permite, pero Dios lo, lo que quiere claro. lo mismo con el accidente, ya, a ese, ¿no? lo, que sea, lo mismo lo que sea, igual entonces, pero, pero cuando San Pablo dice no soy quien, es Cristo quien vive en mí no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí tendría que ver es un inicio de santidad humana San Pablo lo plantea así como, no soy sí. yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y luego dice, hay de mí, si no anuncia el evangelio. O sea, en el fondo, me da la impresión que él se siente instrumento, o se siente que es Dios quien está actuando a través de él. No, no, no. O sea, San Pablo dice eso, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Perfecto es la inhabitación de Cristo él está unido a Cristo en todos sentidos. sentidos ¿sí? pero no se le olvide la otra frase ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva ojo con eso me lleva a hacer el mal que no quiero ¿qué está diciendo? que está pecando Quizá una mentirita, no, no, no nos sí. metamos en, en, en Honduras, sí. pero está pecando. Por lo tanto, no está actuando Jesús en Él. Está habitando en Él, sí, pero no actuando. Sí, sí. claro, tal vez quiero la fórmula del éxito, pero esto es cuando los sucesos ya han acaecido. Es decir, si veo o no eh, quererlo, cáncer. Pero ahora cuando podría estar en cosas, o tengo que tomar decisión. Tengo que vivir. Por lo tanto, está todo en estatus quo, nada ha sucedido aún. Hay la línea brutal, la vida divina. ¿Cómo hacerlo para esa decisión que sea? Bueno, pues también, o sea, es la parte más sencilla haga lo que tenga que hacer haga lo que usted crea que conviene hacer pero siempre teniendo en cuenta, nunca optar por lo que puede ser contrario a Dios y la decisión que usted tome si vive en la divina voluntad esa decisión es de Dios en, en la divina voluntad ya no se pregunta a uno cuál la voluntad de Dios porque siendo la misma voluntad no hay problema. ¿De acuerdo? Cuando el padre Gustavo preguntaba, decía, ¿quería Cristo en mi lugar? Bueno, sería una como para ir empezando a, a, a adentrarse en ese... En ese medio. Igual que si usted dice, sería lo mismo decir... Sí. A ver, ¿Jesús podrá hacer esto? ¿Sí? El, el preguntarse qué haría Cristo en el lugar, en este, en este momento, es ponerlo a discusión, si qué haría. Pero si lo mejor lo pongo en presente y digo, a ver, Jesús, vamos a hacer esto, ahí me va a decir, no, esto no, esto sí. No sé si me, si me, si me doy a entender. Tiene que funcionar ahí el consejo Para que yo sepa ¿Usted podría meter a Jesús En una borrachera? Nunca, pero... Nunca. Entonces si usted va a juntarse Con sus amigas para irse a borrachar Y a jugar canasta es claro? En el momento que Jesús Diga a ver vamos Jesús va a decir no En el momento que usted tiene un negocio una, una, Un trabajo y de repente se le presenta la oportunidad de hacer una pequeña trampa en la báscula o se le presenta la oportunidad de alterar una, un, no sé, una, un documento una cosa financiera ¿podría entrar Jesús? ¿No? ¿podría entrar Jesús en mentir en algo que sea fundamental para el bienestar de su familia una mentirita blanca? bueno, creo que es sencillo ir Entendiendo cómo debemos actuar. Cuando pongo a Jesús a hacerlo, no a qué pensaría Jesús, no, a hacerlo. Ven, Jesús, vamos a hacer esto. Ven, Jesús, vamos a defraudar a esta persona. Y de repente hay cosas típicas: yo despedir de a alguien. Ven, Jesús, pues... a despedir a mi esposa. <risa> Pero, ¿sí? hay, hay que hacer lo que debemos hacer. Así, no, no se trata de usar una misericordia o un perdón de esos, no sé, blandengues que, que existe ahora. No, hay que hacer lo que se debe hacer, punto. Yo lo miro con los niños, de repente uno tiene que castigar. ¿Qué pasó? Eh, no, yo quería preguntar si es que tal vez algunas prácticas meditativas pueden ayudar. Obviamente no, cuando uno está dentro de la Divina Voluntad no es necesario, pero mientras uno está en el camino, por ejemplo, para dejar de preguntarse, si estaré en paz? ¿Estoy en paz? O... Eh, no sé, pues la meditación, la, la atención plena, como para poder observar bien la naturaleza, ver a Dios, o incluso tal vez la contemplación, que es la meditación cristiana, como para poder, digamos, absorber bien el mensaje de la Biblia. Si es que esas cosas, esas como prácticas de meditación pueden ayudar, tal vez a auxiliar un poco, especialmente para la gente que es muy nerviosa y se pregunta constantemente, estaré en paz? ¿Será esto la paz? Bueno, la meditación ayuda, sí, definitivamente sí. Siempre y cuando sea, como dijiste, la parte cristiana, católica. Pero si nos vamos a poner en posición y on, ahí sí, ¿no? Sí, sí, se entiende lo que quise decir. Entonces, pero la meditación ayuda a la contemplación mucho más. Sí, mucho más. Pero por ejemplo, el otro día pasó algo súper, un ejemplo dijo que estábamos en ejercicio y había una clase, de yoga y decía. Las personas obviamente no, no, no, no, tienen, eh, no son cristianas, varias que estaban ahí, y tienen muchos gestos que incluso nosotros no tenemos. Por ejemplo, intencional decía o si a esas personas se les activa se les despierta el germen de vida divina, tienen bastante recorrido hecho en, en, en cuanto a poder aceptarse. Entonces yo decía, por ejemplo, estaba ahí al lado y estaba orando y estaba diciendo. Ven, divina voluntad, señores, entre su corazones, y su mente, su tarifa y potencia. Eh, ¿Cómo uno puede actuar en el día a día con esas cosas? Ya no entendí la pregunta. <risa> no, es que. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es, cuál es la pregunta? pregunta? No, y por ejemplo, eh, una, uno se encuentra con no. Sí, donde por ejemplo, no se... dice que el ejercicio, el yoga, el todo que no está Cristo no, no presente porque no hay conocimiento directo. Uh -huh. Estaba en una casa y no me iba a volver a decir, Cristo, lo más que yo decirle, pero a través de la oración, por ejemplo, en ese momento lo único que se me ocurrió, cuando yo estaba ahí, se me ocurrió orar, orar, orar y decir, ven y no orar, decir para. pero a lo que voy Bien ¿sí? Eh, el término humano se encuentra con esa realidad de todos los días. Uh -huh. de, este, este mundo está así porque no está en el presente, o sea, misma uh -huh. cosa. Uh -huh. es muchas cosas. ¿Cómo nosotros, dentro de las cosas cotidianas con las que nos tocamos, con las que nos tocamos, desde nosotros mismos y de, desde los que están a nuestro lado, cómo podemos ir activando esa semilla? O sea, no nosotros, el señor, que vaya activando, nosotros sea, lo único que podemos hacer es intencionar y activar esa, esa, esa semilla, esa. Uh -huh. Es que nosotros somos el ejército de Dios Eso es algo que también es importante Jesús dice que todas sus verdades Todas sus verdades son, son, son un ejército Pero un ejército que no tiene armas Un ejército que no tiene quien lo diga Entonces cuando esas verdades entran en una persona Y esa persona las toma como vida. Esa persona la, les da la capacidad de poder salir, les da la orden de salir y les da las armas para pelear. ¿Contra qué va a pelear? ¿Qué tipo de ejército es? Es un ejército espiritual. Es un ejército espiritual donde la verdad de Jesús, esa verdad que nos está dando, pero ahora utilizada a través de nosotros, sale y se pone en la mente de todos a guerrear el querer humano. Es una pelea que nosotros no, no, no tenemos la capacidad de ver, pero Jesús me dice, eso es lo que va a convertir a las demás personas. Entonces vamos a creerlo, vamos a actuar en la Divina voluntad En la medida que actuemos es en la medida en la que el mundo empezará a cambiar, por eso de ayer decíamos, y esto no es nada más de divina voluntad, esto es normal ¿Queremos cambiar el mundo? Cambiemos nosotros Ahora, ¿voy a cambiar yo? Sí, pero voy a cambiar tratando de vivir en la divina voluntad Y eso es lo que va a hacer que los demás puedan llegar a aceptar la divina voluntad ¿Sí? Entonces está bien, o sea, en donde quiera que estemos y no nada más, por ejemplo, en un lugar así, sino en nuestra vida diaria. O sea, vamos a la calle, vamos caminando y sabemos todo lo que está pasando alrededor. Sí, sobre todo la ausencia de Dios en, esas, en, en casi todo el mundo. Bueno, entonces continuamos con que la creación nos está ayudando continuamente. Y estamos en esa interiorización de Dios con nosotros y empezamos a entender qué es lo que Él quiere de cada uno. Entonces, cada cosa creada forma su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina.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 Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida de que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. Pero hay de mí, cuántas ingratitudes por parte de ellas. Mi divina voluntad las abraza, se las estrecha a su seno con sus brazos de luz, y ellas huyen de dentro de su luz sin restituirle el abrazo y mirarla para saber quién es que la ama tanto. Por eso, hija mía, sé tú, sé tú su reparadora. Síguela en todas las llamadas que te hacen por medio de cada cosa creada para darle por amor y recibir todos los oros de su vida divina en el fondo de tu alma. Para darle la libertad de hacer la reina oh, creo que es fácil poderlo, pues ya empezar. ¿no? Lo mismo es con la redención. O pues sea, en la redención tenemos la vida de Jesús y sobre todo también la vida de María, que son actos que han estado llevando a cabo con la finalidad de reparar todo lo que nosotros hemos hecho o lo que no hemos hecho y eso es lo que nos da la posibilidad igual de poder tomar esos actos poder hacer uso de lo que él nos, y ella nos dan a través de sus actos y poder incorporarlos en nuestra vida creo que también, o sea, y sobre todo con la lectura de las obras de la Pasión, creo que es más fácil poder tener esto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a adquirir todas estas prerrogativas divinas? ¿Cómo podemos llegar a, a, a hacer una realidad? Bueno, tenemos tres ayudas, tres ayudas que Dios nos y vamos a empezar con una lectura de marzo 6 de 1937. Ahorita es un número ¿sí? no lo tengo aquí por Marzo. Marzo 6 de 1936. 37. 34 de 25. ¿Cuál? 34 de 25. Ah, perfecto entonces 34 25 y dice continúo nadando en el mar inmenso del querer divino y pensaba entre mí pero ¿cómo puede la criatura formar esta vida del día teniente? Yo me siento tan pequeña que me parece imposible. Tal vez vivir dentro de ella es más fácil, porque encuentro tanto espacio que no puedo ver hasta dónde llegan los confines. Pero encerrar dentro de mí, siento que me falta el espacio para esto. Y mi siempre amable Jesús, con su acostumbrada bondad, me ha dicho, hija mía, Tú debes saber que nuestra potencia es tanta que tomamos deleite en formar nuestra vida, nuestra vida en la pequeñez de la criatura, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan. Creo que esto hay que puntualizarlo o sea, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que nos pertenezcan o sea, Dios quiere formar su vida en nosotros pero ya lo habíamos mencionado, lo sabemos que Dios es infinito y el infinito no cabe en ningún lugar, más que en ¿En dónde cabe el infinito? En el infinito. A ver otra vez. ¿Dónde cabe el infinito? Entonces no. En el infinito. Entonces no puede entrar en nosotros. El único lugar donde el infinito puede entrar es en el nada. ¿Verdad que es, es sencillo? El único lugar donde el infinito puede entrar es en la nada Y ahora quizá empecemos a entender por qué Jesús nos repite continuamente Llega a tu nada Llega a tu nada Y no nos lo remachando continuo, continuo, continuo. Y la nada en la criatura y lo infinito en Dios se refiere a los actos. Nada de actos humanos para que entre todo el acto divino. Si hay algo que de acto humano ya no permitirá entrar en todo el acto divino. ¿Sí? Entonces, dice, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan. Es más, muchas veces obramos sobre la pura nada las cosas más grandes. Y como es voluntad nuestra que forme y posea en su alma esta vida de nuestro querer, ¿sí? todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra, tienen el mandato de nosotros, que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella. Así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia, el amor de nuestra voluntad, es toda la creación. Lo que hemos estado viviendo esta vez es toda la creación ella tiene la virtud dada por nosotros de que mientras hace crecer alimenta, ayuda y sostiene la vida natural penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos penetra en el alma y hace doble oficio y si encuentra la pequeña vida de mi voluntad mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas besa a mi voluntad que encuentra en ella la plasma le da el aliento, ensancha la capacidad y encontrando su pequeño paraíso se reposa y suministra las ayudas los medios que contiene aquella cosa creada para hacer que nada le falte para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura ¿qué nos está diciendo? el alimento el aire el, el sol el calor, el frío todo hace crecer la vida divina en nosotros siempre y cuando pueda encontrar la Divina Voluntad en nosotros. O sea, todo eso hemos estado en contacto toda la vida, pero como no ha estado la Divina Voluntad en nosotros, no ha podido desarrollar su trabajo, hemos desperdiciado todo lo que llevamos y no tenemos vida divina. Ahora, si nosotros permitimos que la Divina Voluntad entre como vida nuestra, lo que va a suceder es que de aquí en adelante todo lo que hagamos, todo lo que hagamos uso, incluso del solo ver las cosas creadas, y de escuchar los sonidos de la creación, de tomar el alimento, de, de todo, va a ir haciendo crecer la vida divina en nosotros. La vida divina crece igual que Jesús crecía que nos dice el Evangelio ¿qué quiere decir que, la, que Jesús crecía? o sea, el verbo eterno ¿podrá crecer? no, no pero es el verbo eterno es la naturaleza divina de Jesús el verdadero Dios pero el verdadero hombre como decíamos ayer tiene que crecer ¿crecer en qué? en vida divina o sea, él es humano es verdadero por lo tanto ahora tiene que irse elevando en vida divina y eso es a través de sus actos va tomando todo lo que la naturaleza todo lo que la creación ofrece de Dios para ir haciendo crecer esa vida que tiene en su interior divina irla haciendo crecer cuando un bebé nace o ¿realmente tenemos ya un ser humano ahí? Sí. ¿Está un ser humano? Pero ¿tiene algo de ¿Realmente lo conocemos? No. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no tiene una personalidad, no ha crecido. Entonces, sí el vino viejo, o sea, como el vino viejo, el vino nuevo, el vino nuevo, no de nuevo, está nuevo, pero justo más eficiente cuando llega ese vino viejo, el vino nuevo, tiene todo lo nuevo? el vino nuevo y todo el nuevo que este se cumple. A uh -huh. lo claro que está acompañando su hijo. en esta la vida nació nosotros somos mi de nuevo nació en nosotros supuestamente es decir, lo creemos lo lo quiero, eso. ¿Sí? entonces tenemos que crecer juntos por milagros tenemos que crecer juntos porque somos, decimos, una vasita de barro ah, que llevamos al medio ¿no? por eso, y ese crecimiento es a través de los actos uh -huh. o sea, cada acto que hacemos nos va haciendo crecer la vida divina en nosotros prácticamente podríamos decir que somos recién nacidos o sea, la vida humana que tenemos de X cantidad de años, esa vida humana se ha quedado atrás, ya no, ya no sigue creciendo. Prácticamente nosotros morimos el día que entramos a la Divina Voluntad. Morimos como vida humana y nacemos como vida divina. Y ahí en adelante tenemos que crecer. Bueno, qué tanto crezcamos depende de nosotros que tanto pongamos de nuestra parte igual que en la vida humana o sea, el niño que va aprendiendo que va aprendiendo a hablar, a correr que va aprendiendo en la escuela que va teniendo cada vez más utilidad para él y para el mundo y sobre todo se va formando una personalidad ese niño, o sea, yo no conozco a mi hijo hasta que ya es prácticamente viejo ¿por qué? porque ahí es cuando ya está totalmente formado ¿Sí? entonces la vida divina que se, que se genera en la criatura también tiene que ir desarrollándose tiene que ir creciendo y esa vida va a llegar a plenitud cuando el día que muramos ojalá que la alcancemos a morir aunque sea con vida divina recién nacida ¿no? pero ya con vida divina y si la podemos hacer crecer, maravilloso, pero crece a través de actos. ¿Cómo se podría transmitir todo lo que acaba de decir, por ejemplo, en, en personas que uno Por, por decir, en la natural de, de, de fase terminal, una persona que está terminando y ve, por ejemplo, que tiene este anillo como de, de santidad. El otro día, una persona que recibió o sea, la comunión dice, sí, me no, eso la sangre, yo Estaba hablando, alguien dijo ser santo como mi padre Santo. Eso me gustó. ¿Cómo se le puede transmitir en ese momento a una persona que no conoce todo este lenguaje y lo que estamos conversando, pero que no se da cuenta que su corazón también? Entonces, el Señor ahí está haciendo algo. En las horas de la pasión Hable con ella de la pasión, o sea llévela a introducirse pero en este modo en las horas de la oración, o sea porque ahí de alguna manera está entrando en Jesús, si esa etapa terminal le alcanza una vez después de eso, hablemos de la reina del cielo, donde la Virgen como una mamá porque es el papel que toma una mamá que toma a su niño de la mano y dice ven, sígueme y le empieza a hablar de lo que ella hizo, de lo que ella recibió, y luego nos invita a seguir, Nos va introduciendo en la divina voluntad. Y si esa etapa terminal es, todavía más, entonces introduzcan a la delivianza. Yo creo que es... ¿Mm? Doctor, sí. una forma de crecer en la vida divina es leyendo los libros, ¿cierto? O sea, sí, cada verdad, es, es, o sea, cada verdad que Jesús nos comunica es un alimento, nos hace crecer en, esta, en esa plenitud de vida. Pero no esperamos que llegue a los 36 para empezar a crecer. O sea, se supone que tenemos que ir creciendo en la medida que vamos leyendo. Por eso, en la medida que vamos leyendo, la medida no es leyendo, ¿eh? por favor. ¿Sí? si no es haciéndolo vida si no lo hago vida o sea, lo leí como leer un libro una novela, un periódico y eso no es no es cierto cuando yo recibo la noticia de la divina voluntad en la mente simplemente me convierto en un como diríamos? un soberbio un soberbio espiritual si la recibo en el sentimiento me convierto este fanático espiritual y si le recibo los dos me convierto en un cismático y la única manera en que las verdades divinas sirven es cuando la paso a la voluntad, cuando la paso a la acción, a la vida pero la vida en mí Doctor, el pasaje de la Biblia eh, cuando Jesús habla con mi poder yo pienso que en este momento puede tener algunas interpretaciones. Porque cuando hablaba con él, le decía que hay que, tienes que morir y volver a nacer. Él no lo entendió en su momento, que yo le digo, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y la mamá dijo, no, no puedo <risa> <risa> mi vida personal. Eh, yo tuve un proceso de conversión que eh, cambié totalmente. Fue una cosa que, que fue un proceso que muy rápido. Entonces yo veía que yo morí, yo dije, yo volví a nacer. Soy una persona totalmente diferente a la que era que incluso perdí amistades, hasta mi matrimonio tan varió, porque Que me había pasado esa situación de esa conversación con Jesús. Eh, de mi con Jesús que eso cuando uno tiene un proceso de conversión tiene que ser así: uno tiene que dejar la persona que era hace y convertirse en una persona totalmente diferente. Entonces, ahora con la divina voluntad, y eso que Jesús se refiere quizás no a un proceso de conversión, sino a una vida divina. Bueno, bueno, es que, que, que prácticamente es, es ahora este camino, sí. Es lo mismo pero ya en forma divina Ya no en forma de conversión humana Bueno dice, empieza a hablar prácticamente de todo lo que hace y luego al final de, de la parte de la creación dice dice, pero esto no es todo mi voluntad en las cosas creadas va velada va velada para formar esta subida en ellos ese es el punto principal que la divina voluntad está en las cosas creadas se quedó en las cosas creadas para llegar a nosotros ¿sí? por cuantos no la reciben y queda reprimir en sus velos sin poder dar los bienes que poseen ¿para qué se quedó? para ir traiéndolo y reparando al mismo tiempo por todos los que la lo hecho el segundo modo, o sea, la segunda ayuda, ¿sí? dice, ahora está el segundo modo, más espléndido, más ostentoso de amor. Es tanto el amor que nos consume, el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida, que cada acto, pensamiento, palabra, partido el paso que ella hace es una emanación divina que le hacemos nuestro ser divino corre en cada acto suyo para darle de lo nuestro lo circundamos, lo vivificamos para hacerlo renacer en nuestra voluntad podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida o sea, la segunda ayuda es Dios mismo que se pone a la cabeza de todos nuestros actos para darle la vida divina a cada uno de ellos así que ya tenemos dos ayudas toda la creación y el mismo Dios que se pone en, todo, en todos nuestros actos ¿no? la misma ¿sí? si son las tres ayudas dice pero sabes por qué es tanto nuestro interés porque queremos que nuestra voluntad forme la bella generación de la voluntad divina y de la voluntad de la criatura y entonces tendremos tantas vidas nuestras que nos aman nos glorifican cómo será bella la creación todo será nuestro donde quiera encontraremos nuestro trono nuestra vida palpitante entonces ya tenemos dos ayudas. vamos a la tercera dice tercer modo las circunstancias de la vida esto es necesario que lo subrayemos y lo remarquemos y todo porque siempre estamos buscando como ayuda para nuestra situación de vida. Ayuda porque me estoy pasando mal, porque me he ido mal, porque el mundo me trata mal, porque... mil cosas. ¿Qué estamos haciendo? Quitar ayuda. Quitar ayuda. la persona ayuda para llegar a la vida? Se confía, se confía. Entonces. Dice, dice dice Jesús el tercer modo las circunstancias de la vida las ocasiones el orden de mi providencia en torno a cada uno esto es interesantísimo el orden de mi providencia yo entiendo que nos suena terriblemente mal no lo aceptamos lo creemos injusticia, creemos que es injusto que a alguien le vaya bien y a mí me vaya mal creemos que, que no debería de ser en la bondad de Dios en la misericordia de Dios en todo lo que Dios es no creo que sea, sea lógico porque a este le va bien y a mí me va mal porque a mí el mundo me trata mal y a este le va, todo el mundo lo trae bien ¿Por qué mis situaciones de vida, por qué mi matrimonio, mis hijos, todo está pésimo y por qué la, al otro le va bien? Es la eterna, la eterna inconformidad de nosotros y la eterna rechazo, el eterno reclamo que le hacemos a Dios. ¿Sí? Esto, por eso digo que esto hay que tenerlo muy en mente. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo se vive la divina voluntad? Así. En donde estén, como estén y lo que les toque. Porque eso es lo que la providencia divina ha dispuesto vivir ella, no nosotros. Ella, no nosotros. Pero ella lo tiene que vivir a través de nosotros. No sé si me claro. Nosotros somos Háganse de cuenta, una, una empresa una empresa necesita, para funcionar, de muchos eh, trabajos, de muchos niveles, ¿sí? necesita desde el apanador, o sea, que hace la limpieza, hasta el gerente. O sea, y todos son importantes, el problema es que nosotros catalogamos los empleos y ese empleo lo ponemos en alto y bajo y así consideramos a las personas no, es una empresa y la empresa no funciona si no hay quien la limpie igual que no funciona si no hay quien la dirija o sea, todo es necesario todo es necesario y todos deberían de participar de lo mismo nada más que el humano hace distinciones y el humano pone eh, sus propias reglas que van en contra de las reglas divinas por lo tanto en una empresa todos deberían estar felices de la vida porque todos están participando de lo mismo todos están ganando de lo mismo todos son iguales, no hay la diferencia de ese afanador y este es el gerente, el gerente llega de traje, muy bonito, es un Rolls Royce en bueno, un BMW y el otro llega en bus y es que le alcanzó para, para pagarlo. Si no es que llega a pie y llega con trapos rotos, con trapos rotos es a la Entonces, ese es el punto principal. Es una empresa, la empresa de Dios. Y deberíamos de considerar que es vida divina lo que está haciendo que tanto el gerente como el, el obrero como el, el, el afanador tienen vida divina y gozan de los mismos bienes ese es el punto principal basta de quejarse de las situaciones del mundo eso no quiere decir no tratar de estar mejor porque luego se considera que es eh, un conformista hay que ganar talento no. vale Sí, no, por También está escrito Dios nos dio talento y uno lo pero... tiene que poder hacer. Ah, exacto. Por eso hay que, hay que usarlo nuestro. ¿sí? Pero, por favor, las situaciones no dependen tanto de los talentos. ¿sí? No, no, no, no va por ahí. Pero el mejor talento que tenemos es la vida divina. ¿sí? Por favor, es vida divina. Imaginémonos una obra de teatro. En esa obra de teatro se escoge a X personas para, para representarla. E imaginemos que se escoge a un gran millonario, no conozco aquí quién es, pero pongo en México que se escoge a Carlos Edlin, que, y, lo, y lo ponemos a hacer el trabajo de por Y él es buen actor. Entonces se esmera, se esmera en llevar su, su papel en, a la perfección. ¿Qué necesita hacer? Por ser, por ser. Conocer a un por el cero. Bueno, no conocer a un por el cero, sino conocer la vida de un por, por la cero. Se tiene que comer, comer por deoceno. Y en vez de comer lo que come, tiene que ir al basurero a ver qué encuentra. ¿Sí se entiende? Pero eso no le quita su fortuna, eso no le quita su felicidad, sino al contrario, está aumentando por el tipo de papel que está llevando a cabo. Y la obra termina siendo un éxito. ¿Realmente para él habrá sido tremendo? Fue un éxito. Fue un éxito pero esto a nosotros nos cuesta un trabajo tremendo entender que cada uno de nosotros es vida divina que se está llevando a cabo en determinadas circunstancias para que al final Dios sea todo en todos Dios sea todo en todos y no va a haber ni el gerente ni el, ni el afanador. todos son iguales Okay, yo que... eh, bueno, ella, yo lo conocí antes por YouTube. Yo he escuchado todo su. <risa> sí, pero eso no está no el mundo. Sí, quiero decir que dentro de lo mismo eh, está lo del jefe infiltrado. No sé si esto una tesis. Los jefes infiltrados en empresa, eh, El jefe el, el, no conoce todo. cuando usted habló que son para él, todos iguales pero no sé si en México, pero acá en Chile el clasismo es ejemplo hay gente que no mira si mira me Miami entonces si nos juntamos aquí a mí y a la vuelta nos dicen, no nos eh, saludamos es algo que la divina voluntad yo me cuestionaba todo este minuto. nuestra generación eh, somos de una edad en la cual fuimos creado de otra manera, donde los chiquillos están siendo un poquitito más light, súper enterados en muchas cosas y nos dicen, me presentas a un Dios eh, castigador, a un Dios que cuando usted repetía y repetía eh, ayer también con la intervención con Pedro, es así, aunque te suene mal, aunque se escuche mal, eh, Dios no tiene otra opinión que eso, es así. ¿cómo, ¿Cómo yo a, a, a estos no logros María? ¿A estos qué? A los no de que no ¿A claro. ¿Cómo? no ¿Cómo? Claro. Eh, ¿Soy el ejemplo? Sí, sí, sí. ¿De la, nileza, la. Sí, okay. Uy, eh, ¿Tengo que dar ejemplo con los actos? obvio, porque ¿Por es otro que yo estoy ¿no? A ¿Así sí. es? Eh, mi, mi, o no quieren rezar por ellos Obvio, siempre, sí, siempre siempre pero les digo ¿qué más herramientas de repente el rector tan con este relativismo con esto de todo y yo le preguntaría ¿de dónde han salido esos jóvenes? Sí, que la creencia de los sí, la creencia de los o sea, aquí volvemos a entrar en terrenos así difíciles pero ese infiltrado de lo que usted habló al principio ese se metió desde el principio está el infiltrado que es el enemigo y el enemigo lo que está tratando de hacer es destruir el plan de Dios y ahora la pregunta es si el plan de Dios es vivir en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es un ser que ha salido de una familia la pregunta es ¿Dónde voy a destruir más? La familia. En la familia. En la familia. Todo empieza, o sea, hace siglos, esto no es de ahorita, esto viene hace siglos. Pero el punto principal: la familia está formada por lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Y eso es algo que no hemos querido respetar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rol de la familia que Dios creó? Bueno, primero, crecer multiplicados, hombre y mujer ¿Qué más? Cuidar los retornos Cuidar los retornos y el otro es proveedor ¿Sí? Ese es el plan de familia que Dios creó ¿Para qué la creó? Para crecer, para multiplicarse Para enchir la tierra, para llenarla y dominarla ese es el plan de Dios pero eso es en la parte exterior en la parte interior era vivir con él o sea que él fuera el que estuviera actuando con todo pero eso nos negamos a aceptarlo nos negamos a aceptarlo por nuestra individualidad por nuestra soberbia porque la soberbia es el, el humo el humito que están haciendo en nosotros que nos hace decir no, no. Bueno. Si ya tengo esto, entonces yo pregunto, ese infiltrado está tratando de destruir, y ya no está tratando, ya lo no, no, no, ya destruyó. En 1800, León 13, en 84. El, este, ¿Cómo se llama? El, tiene una visión sí. una visión muy curiosa, donde está Dios y está el demonio. Y el demonio está como retando a Dios y diciéndole, en 100 años te quito a la familia humana. Y Dios le dice, adelante, órale. En 1984, se sí. vence eso, más o menos el inicio del movimiento hippie. Sí. ¿Sí? más o menos, por ahí va y de ahí en adelante viene todo un debate, debate de la familia ya atacando totalmente pero antes hubo una revolución industrial y la revolución industrial sacó a la mujer del hogar saca a la mujer del hogar y en ese momento el niño se queda sin educación se han hecho mil cosas, se dicen mil cosas, se hace cantidad de tonterías que estamos para suplir, pero la mujer ya no está en la casa. El hombre menos, el hombre ya del papel de proveedor ya pasó y ahora lo supera con mucho. Ahora lo único importante en este mundo es la realización personal y sobre todo, sobre todo, el hombre. No estamos diciendo que no se debe superar. Por favor, no es eso. No. Pero el día que decida ser madre es madre. Ese es el trabajo principal que le toca. Sí. No quiere ser madre, bueno, perfecto, que se supere. Pero entonces, ¿para qué tiene hijos? ¿Para qué? Y vamos a otro punto que es, va a explotar aquí. Oh, pero... No, no. Sí, pero la familiar? No, no. No, no, no, no. El punto principal en la actualidad, y qué bueno que no hay niños ahorita, es el orgasmo. Ojo con eso, el orgasmo. Porque eso es la búsqueda de todo el orgasmo. Y esa es la destrucción de la familia. Piénselo un poquito, analícelo y va a ver cómo es la búsqueda incesante del orgasmo lo que está llevando al caos con, con toda esta medida Ya, yes. yeah. no había más así. Oye, voy a contar algo de muchos años y dejé de trabajar porque ya podía entrar de con Conocí bueno, sí, ese sí. hijo. Entonces mi marido siempre sí, me dice, qué bueno que tú no trabajas Mira, yo cumplo <xurra> ¿Sí? ¿Sí? el que yo sí, sí, sí. bueno, que está en la casa todo el día, y yo no te cambio. Yo dije, pero yo cumplo el Claro. Para ir a con el dolor y no hombre cara sí. Pero que es una realidad. Porque ¿no? tengo 10 Ya, no tengo de Y ha fracasado. Y que no puedes quebrar. Digo, ¿ha fracasado alguna? No, pero no, todo. Bueno, eso, sí, las manos de ¿Eso ¿No? es inicio. Pero, pero, pero desde el punto de vista de ustedes, se cumplió. Por eso. Yo, con respecto a lo que dice María aquí, igual, uno es cuestionada, porque yo siendo profesional no podía tener hijos. Así que juro que mis hijos son los de Dios. Y tengo dos. Y en mi vida jamás más he tomado un conceptivo. Y tengo dos hijos. Pero yo, mi profesor me hace la espalda y, y uno es muy cuestionada. ¿Sí? Cuando uno es mamá, dueña de casa, oye, cuando tú colocas eh, oficio dueña de casa, así que me mira con de un hijo. ¿tú? Sí, espérate que cuando sabes sí? que, que yo tengo cinco que yo veo la, la, la diferencia la <ríe> porque traté de a mi hijo y enseñarle donde. Yo los llevaba a misa y trataba que hicieran el menos, menos posible porque hay personas que les molestaba y, y mi hijo, tiene sus necesidad Pero yo veía a jóvenes y yo decía, y llegaban a la casa y como decían, ¡ay, es que aquí es hay otra cosita! Y yo sufría. yo veía que las que las mamás eran plenas, trabajaban y todo lo cual. Eso hace sufrir mucho, mucho. No mucho. Uno se cuestiona porque uno dice, ¿qué hice de mi vida? El, el egoísmo personal. ¿no? ¿Qué hice de mi vida? Pero cuando los veo a ellos, claro, y ahora que no me quieren acompañar a misa, no siento ya ya escribí muy en misa. Que... <risa> yo ya cumplí. ¿Sí? Sí. Yo ya cumplí. Sí, sí. Que, que, que, que o sea, entonces, perdón, que de mi ejemplo, pero yo me sentí muy. Nada más lo último, nada. lo último, porque sí. vale la pena dentro de este, de este contexto de cómo se vive la Divina Voluntad lo principal que deberíamos de tener en cuenta es la protección del hijo ¿sí? entonces si en verdad lo quieren proteger sáquenlo de la escuela sáquenlo de la escuela a todos los hijos, sáquenos de la escuela porque en los primeros años de vida es cuando se forma a la persona se forma su, su formación vamos a dejarlo ahí ¿sí? y hay algo que se llama homeschooling pero ahí se necesita mamá y papá de 24 horas y yo quiero ver quién es el valiente que dice yo y es reconocido, reconocido por la, por la educación en general y una vez que el niño ya pasó esa etapa de peligro entonces mande donde quiera, pero ya lleva bases ya lleva bases, aunque ¿no? las bases se las están dando en la escuela, se las están dando. Usted lo lleva a las mejores escuelas católicas, pero no sabe con quién se junta. El niño que está al lado no sabe de qué familia viene. Ese es el problema. Entonces, en este momento, en este momento, hay que sacar a los niños de la escuela. Punto. Y no les pasa nada, no les pasa nada. Nada de que no sociabiliza ni queda. Eso, eso son cuentos. O sea, el niño sociabiliza, el niño lleva una vida normal. Simplemente es decir que cuando a un hijo se le saca de la escuela, se le educa en casa y después se le reinserta en la sociedad, es una persona totalmente normal, sino es que mejor que los demás. Gracias. Se se Ahora ya los dos años. Y el que tener apego. Entonces, los convencen. Y es un desastre A los meses y de la juventud. Lo que pasa es que los la pega más difícil. Bueno. Y si después se está el las circunstancias de la vida, las ocasiones, el orden de mi providencia en torno a cada uno, el orden de mi providencia a cada uno, las mortificaciones, los dolores, todos son medios para hacer crecer y desarrollar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 las mortificaciones, los dolores, todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad en ellos. Por lo tanto, no hay cosa en la cual ella, o sea, la Divina voluntad, no prepare su primer acto de vida para dar a las criaturas. Dice, oh, si todos pusieran atención, ¿cómo se sentirían felices, seguros, bajo la lluvia de un querer tan santo, que los ama tanto, que llega al exceso de querer formar su vida en la pobre criatura? Que eso es lo que, lo que deberíamos estar totalmente atentos que se está formando la vida divina en nosotros, en las circunstancias que se estén viviendo, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Nos cuesta trabajo entenderlo, sí. nos cuesta trabajo aceptarlo, sí. y mucho más vivir. Yo una oración para el acto preventivo. Yo no lo conozco sinceramente, pero lo que yo practico es que, por ejemplo, yo me levanto y le comienzo a hacer todo con Jesús. O sea, lo, ya no hablo de manera yo, sino que le digo, vamos a hacer esto. Hagamos claro. que, oh, me levanté, hoy oh, ya lo que me vamos a llevarlo. Eh, o ay, ya es hora de que hagamos el almuerzo mira, nos está quedando rico o vamos a comer y gusta conmigo este almuerzo que nos quedó delicioso o cuando fue al supermercado ah ya, tenemos que ir a comprar vamos el auto o oh, sí si, tomando el control porque yo lo hago a veces mal y tú le tienes que manejar conmigo y así como que todo el día estoy como conversando con él haciendo todo justo con eso es una forma correcta Hacerlo de esta manera para, para eh, ir como acostumbrando a que nuestra vida que se hace a la paz con él? Sí, está bien. El acto preventivo es simplemente el, el hacer la intención de que todos los actos de un día estén unidos a la voluntad. Es ese predisponerlos. A mi hijos, por ejemplo, yo he estado intentando también introducirlo en esto. Me cuesta un poquito extrañarme con ellos de explicar. pero por ejemplo, a mí mismo que tiene un el Se me enferma mucho. Por ejemplo, el fin de semana pasado, para ya, ya otra vez usted se me pone triste, que, de ay, más estoy de nuevo, pero oh yo, yo le digo, tiene es que estar contento, es tiene que estar feliz, ¿Qué es que estar mandando Jesús que está mandando? Es que estar contento, es que está el es que Jesús no, que eso, es serán, el, no, no, me no, me no me Eso no se lo diga nunca O sea, el no el, no Jesús No es que mandando el tiene No es Jesús quien que ¿no? no es Jesús quien no es Jesús quien le esté mandando el cáncer ¿De acuerdo? Son circunstancias de la vida Que Jesús usa Quiere que nosotros usemos Para poder llevar a cabo su vida Pero quien le digo Esto del es Cielo va a salvar almo Me está salvando almo por él? No madre, pero, pero no se lo ponga A la vida de la Entonces, vida Entonces me voy a contestar ¿De concepto, verdad que salvando almo? cuando andas con entonces no sé si está mal o ahora te voy a decir que está mal, mal. o sea lo que, lo que está mal es que esté poniendo a Dios como que se le comanda o, sea, o sea él me manda mi enfermedad no, no, no, no es así Dios permite pero en esa permisión lo que está pasando es que ahora él, a través de ese permiso él usa esa situación para llevar a cabo su vida no es que le mande pero fue impecable, apartamos y fuimos nosotros por eso, pero en términos graves, es que da que puede usar eso para para Jesús, para, para... sí. Vamos ¿Sí? allá ver. Como ella se ¿Sí? refirió a su ¿Sí? hijo, también tengo que cómo podemos nosotros empezar a educar a Jesús en la divina voluntad. Porque si es cierto todo esto, aquí habemos como adultos, no podemos entender a un niño se dedicó a a la generación, yo que soy abuelita ya, eh, a, a mi nieta, desde que empecé a conocer la divina voluntad, no le puedo llegar a ella a, a explicarle tantas cosas, pero sí, por ejemplo, yo digo más la nena, ¿te dijiste que si lo amas? Y, y actúa. Dile que lo amas en su voluntad. Así de a poquito, de a poquito, pero hay... Eh, yo no he leído todo no he, no he reído, todo, hay, hay, eh, no hay un no? catecismo ya que se hizo sobre la vida voluntad si quieren después ser humano eso de lo la pero hay un catecismo espérame hay un catecismo del padre ese <tose> no es. Es un catecismo para niños. El catecismo es que se da para la preparación de la primera reunión, pero con con en el bolsaje. Está en presencia. Es ahí está un canal de YouTube que se llama Tercequía. Así. El y ahí está el Y dice, que es lo que es Y que es para mí, es lo que es lo que es es personas que